Cómo luzco mi cabello hoy, cómo lo llevo puesto, cómo lo adorno, cómo lo vivo, cómo lo enseño. Hace parte de lo que también he aprendido y he descubierto, de lo que viene en mí, de, de sentir, de vivir mi cultura, mi herencia ancestral poderme vestir de mil formas y de mil maneras y apreciarme con toda mi riqueza cultural.